juega mucho con el tiempo con la humedad y la verdad tal claro. mucho mucho así tú? que la vamos a seguir entonces Hay que vamos a ser en vamos a ser. Sí, vamos a seguir, vamos a seguir. Bueno, un abrazo para que alcalde, para los demás. Eh, ¿pueden tirar pregunta la seguir sí. cómo como hacer? Ahora ahora seguimos, empezamos a seguir, línea preguntar porque las rojas en general se la viene a conversar a posibilidad. Sí, tengo razón solamente Años, este, consideraron o, o ya saben que este, esta roya se transmite por semilla. Lo que pasa es mirar, lo que nosotros hemos visto es que en las silicuas, muchas veces cuando hay mucho daño, se ve también eh, el hongo creciendo. ¿no? han llegado fotos. Semilla. Sí, entonces eh, eh, la verdad es que no hicimos un estudio para, para descomprobarlo. Es típico el ejemplo de nombrar a las royas que se transmite por follaje. Desconocí este caso que fuera por semilla. En realidad este, esta enfermedad se le llama roya por el síntoma, pero no es una roya. Ah, el bueno. búho cándida es un hongo que no está emparentado con las rollas. Ah, pero acá yo creo que lo que hay que eh, tomar también mucho la opinión de Néstor que tuvimos un otoño hasta ahora seco. Entonces eh, yo creo que él en la medida que vaya avanzando el periodo más húmedo va a poder hacer alguna evaluación. Ahora, como que la deja picando para que la próxima encuentro podamos venir a escuchar. Allá hay sí, una pregunta y. Una consulta que nos que quedó En las plantas testigos, tampoco tenía. En eh, las que puso testigo la 1 y la 3 Sí. Tampoco tenía el ómnibus. No, no apareció tampoco, eso es la, la duda que le Salvo que haya habido algún problema de deriva de que usted eh, hizo hice la aplicación, pero no. Porque había aparecido en el blanco unos días aparezca. No, no, lo vamos a seguir, porque no está todavía para cosechar. ¿no? Igual la investigación es así, cuando haces el ensayo no no aparece Claro, no, Por supuesto. sí, es así. Sé, ¿Lo pero pero vos... porque no me había quedado claro nada. Más. Siempre que uno planifica un ensayo, por ejemplo, hay mucho bacteriofago negro y no tenemos nada en mente. Al otro año que tenemos un montón de ensayos no hay nada de bacterias. ¿Eh? Pero para eso está la constancia de un investigador que va a seguir haciendo. Muchos ensayos hasta si Bueno, vamos a escuchar cómo prepara Gabriel el extracto, si Bueno, esta fue, como decía, mi vuelta a hacer algunas algo de laboratorio, que siempre después de 16 años de, de retirada de la actividad quise siempre volver a hacerlo y bueno, en alguna medida esto es mi Precario de laboratorio, traté de preparar esto cuando no había nadie en mi casa. El, el, el eh, consiste en empezar 150 gramos de ajo. Llevarlo a una licuadora. Agregarle 500 mililitros de agua. Y eh, disol hacerlo disolver, disolverlo en la licuadora y disolverlo, y ahí queda disol disuelto. Después filtrarlo y a llevarlo a volumen a mil mililitros. ¿El ajo es pelado? Sí, sí, los, los dientes directamente, sacado. Yo saqué toda la, toda la, sí, ¿sí? María, todo el... Eh, Todas las... ¿Y la piel por qué se dio preparado? A sugerencia de María, que con preparado de... de podadarias Sí, por favor. Bueno, para ir la colaboradora. Sí, sí, sí. No, mira, así como dice. Aquella lo que teníamos que ver, esta no, espera. El valor de la ecuación. Estas la primera, la segunda, ¿cuál lo B? Acá, la segunda, la tercera. Esta ahora esa. Pero no le pones alcohol. No, no, no, ese es otro preparado que para el alcohol de agua. Sí. No, no, no. no. Eh, yo ya lo había filtrado primero, con un colador lo había filtrado otro y de ahí ya estoy traspasando a llevar a mil milímetros. Y después voy a usar directamente pulverizar con ese. puro Sí, sí, esa de esa, esa solución directamente sería. ¿No no de la? No, no, no, yo así directamente la preparé en el día porque sugería para que Pasado, inclusive pasado el día era conveniente preparar soluciones del día porque son, tienen compuestos que se van degradando. ¿Cada con... cuánto Y lo hice semanalmente, hasta ahora semanalmente, sí. ¿Eso sí. lo hace? ¿Cuánto tiempo se puede tener? No, yo volví a hacerlo a su de manera que podía desprenderse de sustancias que después no, no actuaran. Y las dos aplicaciones que hice, en cada una de las dos preparé el... Y... ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sí, preparé nuevo. Sobre el... el tomate. Y bueno, de acá pueden salir muchos ensayos. Si ustedes se enganchan, probar en tintas alternativas, así en un próximo encuentro podemos aprender. Sí. Eh, para Trips es muy efectiva, tomate. Para el Trips, sí? Para el pimiento. En el, el, el, el tomate no tiene problema. Pero... El desastre que hacen el, ¿Ah, sí? sí. sí. sí. el pimiento. ¿Lo mata? ¿Fácil? ¿Es algo el incompatible. ¿Por qué el ¿Por qué deciden solo No, no, pues, tío, claro, no, así puede no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, también no, no, no, no, no, con alcohol, con alcohol puede ser citotóxico, sobre todo si lo aplicas adentro de invernáculo, que hace mucha temperatura. Y para pelarlo, nosotros lo ponemos en agua caliente, que enseguida se... desprende de se en la En agua sí. hirviendo se sale enseguida la Es conveniente para que la proporción de los 150 gramos, con compra? Sí, sí, sí, yo lo presento después y después estará. En total, no, puede. Esa es, ¿cómo ¿cómo es? no es una cosa. Eh, medio ¿Sí? ah, litro de agua. Un Poco más. Servirá para mirar otro tipo de planta. Por ejemplo, yo tengo una daña que está atacada por el oído. Que no hay manera de combatirlo y no lo puedo sacar. Parece que mejora y puede ser atacada. La o sea, de acro en general es para todo tipo de hombros ¿no es cierto? Podría ser aplicable. Sí, hay que probar. Nosotros estamos haciendo algunos ensayos y, por ejemplo, vivo que andaba bien para ácaros, eh, para la. Eh, ¿Cómo la de la sirva? Y vos tenés que probar. porque tóxico pero que aplicación eh, llevando la solución hay un pulverizador y ahí pulverizando no, no, no, no, no, la, directamente con eso así que ahí queda ese sería el último paso ahora me queda seguir haciendo otras pulverizaciones seguir a ver cómo, cómo evoluciona así que eso sería hasta ahí ¿vos tenés que ir ahora? Eh, no, no, eh. bueno entonces eh, eh, me habría olvidado de que si también vez se tiene que ir a la mañana eh, bueno, vamos a hacer un aplauso entonces a Gabriel. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones. De Hortaliza.